¡Familia Niner, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Los saludo en YouTube, en iBox y en Spotify si me están escuchando. Y pues bueno, eh, ¿qué les digo? Bueno, de entrada vamos a empezar con algo más amable, que fue que ya la semana pasada, como ustedes saben, ya entregué todos los, los regalos a todos los ganadores de las dinámicas de Canal 49. Y la próxima semana voy a anunciar eh, ya que igual es el siguiente regalo para los miembros del canal. Eh, que cada vez está creciendo más la familia de los miembros dorados de Canal 49 Lo cual este, me da muchísimo gusto porque ya saben que tienen muchos beneficios Y va a seguir habiendo más para todos los que se unan Allá abajito está el, el botón de unirse Denle clic y sigan las instrucciones y apoyen a este canal dedicado a los 49 San Francisco, el mejor equipo de la NFL, lo crean o no <ríe> Aunque no lo parezca en este momento Pero bueno eh, ya saben que están las redes sociales: Canal 41 no Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Este, Hay en Twitch y en, y en Twitch estoy es los miércoles. no De repente voy a intentar estar los viernes, pero los miércoles siempre estoy en Twitch y ahí también podemos platicar mucho. Ya estamos platicando eh, el día de ayer en, en la plática post partido. No, Ya saben que después de los partidos estoy haciendo esto de, de, de hacer una transmisión en vivo para platicar con todos ustedes, para compartir puntos de vista y para sacar sobre todo nuestros traumas y, y todo el coraje que traemos acumulados en ese momento sin pensar así como que tan claro. <risa> este. Y luego ya me doy mis chances para como despejar más mi mente, empezar a, a revisar el partido nuevamente, de ver números, ver estadísticas y poder este, pues, dar a lo mejor una opinión. Como fanático, ¿no? ya saben que yo experto pues, en nada, nada más eh, a, a fanático, eh, enamorado de los 49ers y tratando de compartir un poco mi visión y ahora un poco más también de la visión de muchos de ustedes que, que me hacen el favor de acompañarme en estas pláticas post partido y luego ya leo también sus comentarios. Y pues bueno, creo que todos estamos coincidiendo no en este momento, o la gran mayoría, hay un problema... Con Cali Shanahan, ya lo habíamos hablado en el, en, el, en el programa anterior, yo ya les decía en Canal 49 que me parece que Cali Shanahan está atravesando su peor crisis desde que llegó a San Francisco, No eh, cero creatividad, cero eh, idea mucho de lo que de repente está haciendo en el, en el campo, demasiadas formaciones cerradas cuando, eh, por lo que alcanzo a ver en la repetición todavía de, del juego, demasiadas eh, formaciones cerradas cuando pues Arizona te estaba poniendo ahí a todos en, en la caja, ¿no? Eh, yo esperaría, hubiera esperado que Trey Lance hubiera atacado más las zonas profundas, tiene más brazo que Jimmy Garoppolo, jamás lo hizo, lo atacó una sola vez y fue un pase pues muy largo que además Divo pues jamás logró eh, despegarse del, del, del esquinero eh, y hay, hay, hay como varios problemas, ¿no? La semana pasada todavía era más justificable, a lo mejor, el en que pues, entró Lance... Eh, ...justificable entre comillas, ¿no? Que entró Lance así, pues, porque Garoppolo se lastimó y pues como que tal vez no había un plan... ...que yo hubiera esperado que yo hubiera un plan para... ...un plan B para cuando entrara Lance y tenía que ser así de emergencia y no lo hubo. Tuvo toda una semana eh, Shanahan para trabajar con Lance... ...y prácticamente lo, lo único que hizo fue diseños de jugadas... Para que corriera el señor Lance, ¿no? Al principio, pues, también le tiran ahí pases a, a Trey Lance. No justifico a los receptores. Balón nos enseñaban a los que jugamos americano. Supongo que lo siguen enseñando. Y sobre todo a los receptores, balón que pega en las manos es tuyo. Divo le tira un par. Trey Sherfield le tira... No, Mohamed Sanu le tira otro que da para un primero y diez. Este... Y, pues, esto no puede pasar, ¿no? La primera intercepción de Lance... Es total y prácticamente la novatada, ¿no? Creo que... Pues no es que se perdone, pero se justifica. Pues es su primer juego, entrar contra una defensa de estas y salir corriendo por su vida. Tenía toda la avenida, se le cierra la vista y decide lanzar lanza muy mal y le caen las manos a Buda Baker. Un error, digamos, perdonable porque es su primer partido, ¿no? Eh, yo les comentaba en la plática. post-game pues, post, post que creo que ya no hay que darle muchas vueltas. Sí, Shanahan. Pues se, le está, se le está yendo de las manos esto. Pero pues el problema no es Garoppolo. El problema no es Lance. El problema es una línea ofensiva nefasta. Del lado derecho. A McClinchy lo hacen como quieren. A Bronskill pues creo que ni siquiera tienen problemas con Bronskill. Jugada tras jugada es, es una cosa ridícula. ver cómo, cómo nada más los ven pasar. Cómo con un movimiento... Eh, tan sencillos que hacía J.J. Watt, eh, que hacía eh, Chander Jones, se quitaban a los dineros ofensivos de San Francisco. Y Lance lograba sacar, rescatar yardas y, y evitar las capturas pues, por sus piernas. Pero si hubiera estado Jimmy Garoppolo, lo hubieran hecho pedazos. Y si no nos lo lastimaron hace 8 días, hoy hubiera salido en el carrito de las desgracias Jimmy Garoppolo. Lo de la línea ofensiva es, es, es nefasto y es ridículo, los bloqueos de McClinchy, Yo creo que McClinchy si sí, ya empieza a ser un candidato a, a, a Bay el próximo año y que le vaya bien en otro lado, ¿no? Y si ya teníamos la necesidad del, del guardia derecho, ahora se nos viene la del eh, tacle derecho. Yo no sé, en lugar de reforzarse esta, esta, esta línea ofensiva, cada vez se ve más débil. Y la verdad es que eso sí me da mucho coraje, me, me da mucho coraje, me da como mucha impotencia el ver que no se está haciendo nada con la línea ofensiva y pues las guerras en las trincheras, así no las vas a ganar, y menos contra frontales como estas, ¿no? Y pongan al que quieran, pongan a Rogers, pongan a Brady, pongan a Matrayan con esta línea, con estos señores que no protege más, por ahí alguien me decía que un bulto de cemento va más, yo creo que sí, lo de McKinney es ridículo, y ese señor, ya, o sea, ya se ve que no va más, creo que ya alcanzó su pico 2019, de ahí para, ahí, de ahí para acá se ha ido para abajo, para abajo, Creo que si yo, Sally, no sé si se siente solito, se me hace como un niñote McClinchy, ¿no? De repente parece que quiere chillar, no sé, o sea, es una, es una cosa ya, ya ridícula lo de Mike McClinchy. Bueno, es que sabemos que es segundo o tercer equipo de cualquier otro equipo, pero acá no tenemos, entonces el señor Aaron Banks pues decidió en su primer año lesionarse y va a regresar yo creo que después del Byte Week y eso a ver qué tal lo hace porque... Pues en pretemporada tampoco se vio muy bien. El problema de la ofensiva de San Francisco, además de Shanahan, es una línea ofensiva que no está operando de ninguna forma. Por otro lado, el ataque del no existió, salvo Lance, 89 yardas con las piernas. Pero Shanahan tenía... A Mitchell tenía Sermon y los ocupó nada. O sea, de verdad, yo veo los números... O sea, ¿corrieron qué? No sé cuántas yardas corrió San Francisco con corredores. O sea... Ridículo, Shanahan le cargó todo el juego a su coreback novato. Y eso es una cosa que no tenía que haber hecho, tenía que haber intentado correr más con el balón para quitarle presión a Lance y para evitar que se volviera tan predecible. Que eh, pues que San Francisco básicamente iba a intentar con Lance, primera opción y luego correr, primera opción y luego correr. O jugadas de diseño completamente hechas para. Para Lance Y a veces pues ya eran como que aparte más obvias que eran por la izquierda, porque por el derecho nadie bloqueaba, ¿no? Esta jugada que intenta hacer con Kai Juchek, pues sí, la primera vez que salió muy bien, muy aplaudible, pero pues ya la tenían estudiada. Joda Baker estaba embarrado en la línea y la intentan sacar, pues no. 3 de 11 terceras oportunidades convirtió San Francisco. 3 de 11 y así ya van los juegos pasados, ¿eh? yo no lo había comentado, se me había pasado, pero... Cada juego es lo mismo con San Francisco. Terceras oportunidades del Nago. Eh, se jugó las cinco cuartas oportunidades que tuvo y solamente consiguió una. no O sea, tuvieron un primero y cinco. Tuvieron un primero y cinco. Y en cuatro downs no pudieron lograr el primero y diez. Estuvieron en primera y gol. Y en cuatro downs no pudieron anotar. Um, la defensa roba un balón. En un momento bien importante del partido que podía cambiarlo todo. Y la ofensiva no fue capaz de lograr un solo primer y diez. Y creo que eso es más que, más que frustrante. Ya es triste el ver el accionar de la ofensiva San Francisco. Shanahan está mal. Yo, o sea, yo sé que como nosotros como coaches de sillón, pues qué fácil es criticar a un head coach de la NFL. no eh, y, y tal vez si yo me pudiera o cualquiera de nosotros nos pusiéramos a platicar con Shanahan y nos preguntara, bueno, a ver, ¿tú qué harías? Explícame. Pues no, ninguno tendríamos ni la más remota idea de qué hacer, ¿no? pero sí creo que como afición ver un, tra un trabajo tan pobre de una ofensiva en situaciones en las que uno esperaría más, y que no sucedan, ¿no? Eh, si es, es como a lo mejor no se necesita ser tan experto para darse cuenta que algo no está bien ahí, insisto... El problema ahorita en la ofensiva de San Marasco es una línea ofensiva derecha inexistente en protección de pase y en bloqueos. Este, Las lesiones pues, siguen siendo ya el pan de cada día. No, no tenemos a Kirloy. Tres, tres semanas fuera. Supongo que va a estar después del bye Week. Por ahí Bosa sale lastimado. Regresa, Que bueno. Lesiones normales. Este, DJ Jones sale lastimado. Y hace el cuento de nunca acabar en San Francisco. En todos los equipos seleccionan, si sí, no, vimos ahí la ala cerrada de Arizona que desafortunadamente sale con la rodilla, no sé si ya rota, creo que va a estar ya quedar toda la temporada. Vimos a Russell Wilson, que salió lastimado ya, yo creo que los Seahawks, sin Russell Wilson vamos a ver muy poco de ellos, la verdad es que Russell Wilson es Seardon y sin Russell Wilson los Arcudos maridos van a subir seis semanas y a ver qué alcanzan a rescatar. Um, y estamos viendo muchas lesiones, pero los San Francisco pues, sí ya, ya caen en, en, en, en, la, en, la, en lo alarmante y no se ve que pase nada. Um, la sensación que me deja el juego es, una vez más, como contra Seattle y contra Green Bay, eran partidos que se podían ganar con una ofensiva un poquito más operante, con una ofensiva que hubiera podido generar un poquito más después del medio campo. Hubiera sido otra la historia, ¿no? Y, y, y San Francisco eh, encuentra siempre eh, las maneras y los caminos, o ha estado encontrando esta temporada, el, todos los caminos para perder los juegos, ¿no? Tercer, cuarto, las ofensivas empezaron a mover, y pum, ¿no? A dispararse en el pie con castigos McClinchy, ¿no? Holdings y Holdings, y creo que es la única manera que encuentra McClinchy de tratar de detener a los dineros defensivos con Holdings, ¿no? No digo que no, y, y fue un sentir de mucha banda, ¿no? El arbitraje estuvo cargado a Arizona. Puede ser, pero tampoco eso determinó el, el resultado del partido. ¿no? Tampoco fueron castigos que, que cambiaran todo como en el Super Bowl. Fueron castigos, sí hubo también holdings de Arizona que jamás se marcaron. Se le marcó más a San Francisco, pero lo de McClinchy ya es ridículo. Ya es una cosa... Inclusive oh, hay una captura por ahí de Hicks, creo que es de fuera de Arizona. Logra la captura y McClinchy casi lo está cargando. O sea, eran holdings descarados de McClinchy y ese ya es un punto que pues está el perro, ¿no? Empezó la dinámica, empezó la, esta, la, la polémica del próximo año, que hacemos? Traemos un coreback como Rogers, Con la lana que va a haber, o oh, rearmamos el perímetro, que también ahí Josh Norman fue el, el, el... no voy a decir la palabra, pero fue como su... pues bueno, fue el pan de, de, de, de, de, de Andre Hopkins, ¿no? Lo quemó a diestra y siniestra, de hecho, Hopkins quemó a todos, a Emmanuel Mosley, al pitizo, Jimmy Ward, perdido y como me acordé del Super Bowl con Jimmy Ward, yo ya le daría más chance a Ofanga, no sé si ya vamos a entrar en el terreno de pues vamos a ver qué traen los novatos yo ya le daría más chance a Ofanga que Ofanga por ahí cuando aparece se ve, se nota su presencia entonces pues bueno pero Jimmy Ward pues, perdido, tenía una jugada ridícula un pase que no tenía por qué haber sido ni siquiera completo, tenía hasta más para ser interceptado y Jimmy Ward quien sabe que estaba viendo <risa> en fin, no Ahí también con la suerte de su lado, por ahí, tres balones, un patea, el pateador la tira, el coreback dos veces y nunca perdió el balón. Pero insisto, a pesar de todo eso, el juego se pudo haber ganado, o San Francisco tuvo el momento varias veces y nomás no, no pudieron. O sea, por ahí decía Rifer, ¿no? que es mi primo, que por ahí comenta y le manda un saludote, decía la palabra de genio está vendiendo muy barata ahorita. Y la neta sí creo que ya ponerle el mote de genio a Shanahan en este momento está además más. Yo creo que está quedando a deber muchísimo. No es posible, ¿no? O sea, no es posible que ofrezca estos resultados. Y, y es frustrante y es triste. Y miren, de una vez les adelanto para que no se vayan a perder el programa del jueves. Aprovechando que va a ser la semana de descanso, que vamos a tener partido la próxima semana... Voy a hacer, voy a hacer un, un especial de Shanahan. Vamos a... Yo también traigo muchas dudas. Quiero revisar realmente eh, qué, qué ha estado haciendo. Por ahí salió un artículo que leí en la semana. Interesante. No lo comparto del todo, ¿no? No, no me gusta esta gente que también ya sale a, a hacer leña del árbol caído, ¿no? Quiero analizar, como trato de hacerlo siempre, eh, el tema Shanahan. Los, o sea, todo, todo en conjunto y ver qué, o sea, por qué, en dónde estamos comparado con qué, si es tan malo como se está viendo, no ha sido tan malo, si es un genio, no es un genio, qué podemos esperar de Shanahan el jueves, va a ser un especial de, de, de Kyle Shanahan, pues no se lo vayan a perder, porque si me quiero meter a ya, ya me harté de ver todo esto y quiero ver qué, qué está pasando, o tratar de discernir un poco qué está pasando con, con nuestro entrenador en jefe, este, en fin, Tratemos de analizar línea por línea, rápidamente. Creo que try Lance, para hacer su inicio, para hacer su debut, eh, lo hace bien porque obedece. Básicamente lo que hace es salir a obedecer lo que le manda Shanahan y creo que trata de ejecutar las cosas lo mejor que puede. Le falta mucho su espiral, su, su, su movimiento de brazo. O sea, telegrafía demasiado los, los, los pases, por eso le batearon varios. Su espiral es muy malas, salen de repente unos bolillazos. Que no, su precisión tampoco está muy bien. O sea, como, como pasador le falta mucho. Le falta paciencia en la bolsa. De esos, primera opción. A veces veía la segunda y ya, salía corriendo. Que también, pues, la línea no ayudaba, ¿no? Antes esa línea, pues, era córrele. Cuando sientes que todo el tiempo te está respirando JJ Watt y Chandler Jones, pues, díganme aquí no va a salir corriendo, ¿no? Pero Lance creo que para hacer su debut bien, la intercepción, bueno, ni modo, pero creo que le echa ganas, creo que intenta hacerlo lo mejor que pudo y tiene potencial, sin embargo le falta muchísimo a Trey Lance todavía como mariscal de campo, como correback, como otro Lamarcito Jackson, como otro este, Michael Vick como otro de estos pues sí, pues va a tener futuro, pero si queremos un mariscal de campo todavía le falta mucho a Trey Lance y vamos a ver cómo se sigue desarrollando en uno o dos años más. Um, corredores, pues no, qué les puedo decir, no corrieron, Shanahan se olvidó de su ataque terrestre contra una defensa mala contra la corrida. Se le olvidó que les podía correr. Y lo abandonó. O sea, cuéntenle cuántas corridas hubo. Corridas, corridas con corredores. Nah. Receptores. Divo Samuel nuevamente vuelve a ser el líder receptor. Pero no con tantas yardas. 59 me parece. Y cuando ves que tu segundo mejor receptor es Kyle Juszczyk. pues te das cuenta que algo está pasando. Que algo está mal. Y que Shanahan quiso ganar el juego con Lance. Quiso que Lance hiciera todo, ¿no? Recuerdo este, este programa, este, este capítulo del Príncipe del Rap Que dice, el, ¿cuál es la estrategia? Denle el balón a Will y quítense todos Básicamente Shanahan fue lo que quiso hacer Denle el balón a Trey Lance y él que nos resuelva el juego solito, ¿no? ¿A o sea, ¿quién se lo ocurre? Pero bueno, receptores pues desaparecidos No, no hubo mucho La línea ofensiva Trey Williams bien, siempre lo hace bien Tomlinson bien, Mac por ahí cosillas pero McClinchy y, y Bronson ya me tienen harto, ya estoy cansado de ver el ridículo que son esos dos señores juntos. No, Parecen este esta película de Jim Curry, ¿no? De tonto y idiota, no sé. Qué. O sea, ya es una cosa nefasta estos dos señores. La ofensiva Man Shanahan. No sé, McDaniel, la qué llegó? Eh, si McDaniel llegó a ayudarle o, o Shanahan está haciendo berrinche y está haciendo que la ofensiva no camine. Para, como decía, ya ven, yo solito lo hacía mejor, ¿para que me puedan coordinar el ofensivo. Ya no sé, ya tengo una de teorías en mi cabeza que por eso voy a hacer este programa, quiero ver qué, qué show. La defensa bien, miren, la defensa, este, yo decía que Shanahan nos cae el hocico, ¿no? Pues a mí me cayó el hocico de Michael Ryan, se empezó mal. No nos arrastran feísimo con jugadas en serie, nunca tienen para, pide un tiempo. Cuando ves que te están arrastrando así con el personal que tienes y, y no estás pudiendo, pues, también se vale pedir tiempo a la defensiva y ajusta, ¿no? ¿no? Pues permitieron que nos arrastraran y que nos anotaran los cardenales muy rápido. ¿no? Poco a poco empieza a ajustar y creo que, que, creo que algo le dejó Robert Saleh, de, así es como le tienes que chambear a, a, a Kyler Murray, y la verdad es que sí lo limitaron, ¿no? o sea, se va con 200 y tantas yardas, pero iba con ciento y tantos, iba mal, Murray, una anotación, pero no hicieron el daño, la ofensiva de Arizona, que es la ofensiva que más puntos genera de la NFL, 35 por partido, se quedó en 17, o sea, los, los bajaron a la mitad. La verdad, la defensiva jugó muy bien por alguien. Me decía que Fred Warner. Vean los números. Fred Warner nuevamente es el líder tacleador del equipo. ¿Quién le ayuda? Al Sahir ese secundón. Marcel Harris ni siquiera es un linebacker natural. Pero Fred Warner lo está haciendo muy bien. No, no luce y no destaca. Pues porque obviamente tiene es un equipo. Le tienen que ayudar. Bosa está solo en la frontal también. Ya yo, perdónenme los King, love, king, love, king love Lovers. Este, pero yo ya también estoy cansando de Jabón Kinlow. ¿Dónde está Jabón Kinlow? ¿Qué, ¿Qué está haciendo el señor? No, es que no, es que está ahí, labores, ¿cuáles labores de qué? O sea, en fin. Pero Bosa está solito en la frontal, ¿no? Por ahí DJ Jones hizo una captura bien, pero pues luego se lesiona. Pero Bosa es el único que está rompiendo el arma en esa línea defensiva. Arms ah, pues, también ahí pues, trata de llegar, pero... No, la verdad es que no están al nivel que uno esperaría, ¿no? Para lo que cobra el señor Armstead, ¿no? Para la, la nota que se lleva, pues no, no está dando resultados. D4 también desaparecido. Eh, Ebucam tampoco es lo que habíamos estado esperando. Este, No sé, no sé ya también. Pero aún así, con todo y todo, la defensa se rifa. Eh, con todo y la secundaria nefasta, ¿no? De Josh Norman, dejan en 17 puntos. A los Cardenales y la ofensiva no supo aprovechar. Entonces, sí, creo que esta vez hay que reconocer que la defensa nuevamente hace lo que puede. Al final se dobla, pues ya era normal, ¿no? Creo que al final ya esos primeros días, pues ya también estaban desmoralizados. hoy estás rompiendo los hocico todo el tiempo, cuatro cuartos, todavía robar un balón ahí, en medio campo. ¿Qué más quería la ofensiva? Y no pudieron. Entonces, pues sí, la verdad es que. Hay mucho que pensar, viene semana de descanso, yo creo que también está para nosotros olvidarnos un poquito de todo esto. Agarrar nuevos aires, nuevos bríos y luego vendrán los Colts, que yo creo que es un juego más a modo. Ya ni siquiera, ya no sé ni qué pensar, pero se podría ganar. Traen muy buena defensa los Colts, pero yo espero que ese juego se pueda ganar. Se ha competido, sí, se ha competido contra Green Bay, contra Seattle y contra Arizona. No, no nos despedazó ninguno de ellos. Y se pudieron ganar y nos quedamos con esa sensación de... Ah, se pudo haber hecho más. Se pudo haber ganado el partido con tantita más idea. ¿No? Shanahan sí, ya no sale tan timorato, entre comillas, porque se juega todas las cuartas. Sale agresivo, pero no sale tan inteligente. Lo dije en el, en, en, en, en, en en el post-game, ¿no? En la transmisión. O sea, agresivo, pero sin idea. Creo que... que, que hasta mi novia lo estaba viendo con y me decía... Entonces pues es que va a correr Lance, <risa> creo que hasta ya sabía que iba a correr Lance y corrió y lo detuvieron, ¿no? Entonces, ya cuando ves que que, que, que, que que tu novia sabe lo que va a pasar, inclusive me decía, ¿por cómo es posible que, que Arizona haga esas jugadas y Seattle haga esas jugadas y todos hacen esas jugadas y San Francisco no hace nada? O sea, ¿cómo es posible? Y sí es cierto, ¿no? De repente yo me quedaba pensando y tenía la sensación de, no sé si les pasa, a lo mejor yo solito soy el único, no cuenten ustedes, a lo mejor nada más estoy yo loco, pero de repente no sé si les pasa que ven a San Francisco en tercera y una, cuarta y una, y tienes esa sensación, y que quieres que, que lo logren, pero sí sabes como que no lo van a lograr. Y ves a Arizona en tercera y siete, y sabes que, o ter, tercera y dos, y sabes que lo va a lograr. O ves, a, o, ves a, o ves a los otros equipos en tercera y una y sabes que van a lograr el primero y diez. Y con San Francisco ya empieza uno a tener esa, esa sensación de no, no lo van a lograr. Y pues no lo lograron. Una de cinco en cuartas, tres de once en terceras, pues ya es como que, híjole, no O sea, es, es una cosa muy triste lo que está pasando con San Francisco. La verdad es que yo desde, tenía muchísimas esperanzas. Desde el año pasado, digamos, ven, lo del COVID y lo que quieran, va. Este, pero este año yo tenía muchísimas. Tengo todavía esperanzas en San Francisco, pero yo tenía esperanzas de que tuviera un mucho mejor arranque. Al menos de estos tres, haber ganado uno. No ir 3-2 a estas alturas no estaría tan, tan mal. Pero pues nos vamos de sotaneros hasta el fondo de la división, porque ya nos ganó Arizona, que va líder 5-0. Eh, los Rams van 4-1. O eh, sea, igual, igual que nosotros 2-3, pero nos ganaron Entonces van arriba de nosotros Y así amanecemos este día lunes Con los Francisco 49ers En el fondo de la división Con un montón de interrogantes Y, y con un montón de, de, de Tristeza, duele A mí, yo creo que muchos estamos así O sea, me siento dolido Porque no, no, creo que no nos merecemos Como afición No, Por, porque, pues sí, o sea, yo entiendo, no somos coaches, no somos accionistas, no somos socios, no somos eh, gente de la gerencia de San Francisco. Pero sí, gracias a nosotros, gracias a la afición, en todo el mundo, ¿eh? no, no más en San Francisco, en todo el mundo, toda esta afición que le vamos a los Niners, que compramos sus souvenirs, que compramos los jerseys, que vemos sus transmisiones, gracias a nosotros se meten la lana que se meten, ¿no? Y, y, y no es justo que nos entreguen este tipo de, de, de, de, de actuaciones y de resultados. Todo, toda vez que se les ha dado la confianza a Shanahan, se les ha dado la lana, se les ha cumplido sus caprichos de los jugadores que han querido traer tanto en la agencia libre como en Draft, eh, y que entreguen este tipo de cosas, duelen y, y, sí, y sí molestan porque si no fuera por toda la afición que apoyamos a, a los 49, los señores no ganarían la lana que ganan. Y creo que sí, como afición, es triste y es molesto. Y sí, es, es, es, es hora de que ya este, dejen de, de jugar así con nuestros sentimientos. Entonces, yo sé que esto no lo va a ver nadie de allá. Pero ojalá les llegue el mensaje por medio de otras voces que estén más cerca. Ya nos estamos cansando de eso, señores. Ya nos estamos cansando de que siempre es lo mismo. Eh, y, y, y siempre nos entregan lo mismo de un, desde ya bastantes años para acá. Un año bueno. Para otros 5 malos y luego otro año bueno para otros 5 malos y así una franquicia con el peso y con la importancia que tienen los 49 no puede estar así. La neta, discúlpenme, pero ya nos estamos cansando de esto. Y ya no les sigo porque si no voy a seguir despodricando muy feo y, este, y pues no está chido tampoco. Eh, nos vemos el miércoles en Twitch, seguimos platicando, ahí a lo mejor me destapo más y me descozo más. Váyanse, payaso, fue chido. Este, platicamos bastante chido ahí. Otorreamos bien. Este, hablamos un montón de cosas. Fue bien chido en Twitch. Y el jueves, canal 49 especial, Kyle Shanahan, a fondo. Vamos a revisar a nuestro head coach. Qué ha pasado desde que llegó. Y un poquito más de toda su trayectoria. Y qué está pasando en este momento. Pero bueno, eh, les mando un abrazote a todos. Ya saben que este... Independientemente de todo y del coraje, y todo, pues vamos a estar ahí. Yo sé que al final ahí vamos a estar, con todos nuestros corajes y nuestras frustraciones y nuestras decepciones. Siempre Niner hasta el final, ganen, pierdan o no empaten. Así terminamos 0-18, no importa, 0-17, perdón, no, no importa. Siempre vamos a estar ahí apoyando al equipo porque si, nos, si los queremos y si, si nos importan, aunque no lo crean. Este, Y pues bueno. Eh, síganme en las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Les eh, hablo que soy en iVoox y en Spotify para los que lo quieran escuchar y no lo puedan ver. O si lo quieren escuchar después. Este, ¿Qué más? Twitch, ahí estoy. Y eh, los dejo con los miembros dorados de Canal 49, carnales de corazón. Muchas gracias, gracias a ustedes. Sigue funcionando esto porque hay veces, de veras que hay veces que yo digo, de veras vale la pena toda esta joda que me estoy metiendo pero bueno, gracias carnales, de veras, de corazón, si no, no sería posible continuar con, con este canal. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, ya lo saben, Go Niners.